Y a mí me surge esta curiosidad de cómo se reproduce el zapoteco, cómo se transmite a los hijos o a los nietos. Eh, pues, por ejemplo, en tu caso, tus nietos este, hablan zapoteco, lo entienden. ¿Cómo es, eh, según las generaciones, cómo se va eh, reproduciendo la, el, el idioma, la lengua? Eh, por ejemplo, en, en muchas eh, ciudades del país, por ejemplo, cuando sales de la comunidad eh, y vives en otra ciudad, pues ya los hijos ya no hablan el zapoteco y ahí... Hay una generación donde se pierde la lengua, ¿verdad? Pero, ¿cómo funciona esto en Estados Unidos? Bueno, como en todo, se, eh, en el caso mío, um, yo a mi hija la tuve los 15 años y su papá tenía 19. Los dos somos Venerons, los dos hablamos la misma variante. Pero creo que, nuestro, eh, y los dos fuimos dejados por nuestros padres en el pueblo. Y a los dos nos mandan a traer a, a, a cierta edad justo, creo que yo a los 10 años, yo ya no me acuerdo um, de este señor de a qué edad vino, pero justo esa experiencia de entrar, de llegar a una ciudad donde tú no hablas el idioma, donde se burlan de ti, donde te empiezan a preguntar qué eres y tú no sabes qué responder, hizo que nosotros no le enseñáramos a mi hija el zapoteco. Era prioridad que aprendiera el inglés y era como que eso era, tienes que aprender el inglés y, y, y nada más, o sea, yo no aprendí el español hasta mucho más tarde, en lo poco que sabía, como dos, diez palabras cuando llegué aquí, y ya pues era como hay, hay que aprender el inglés para sobrevivir. Ahora, en el caso de la nieta, ella tiene mucho interés, entonces con ella hemos estado practicando nuestro um, nuevo alfabeto con fonéticas en inglés, de estarle enseñando pero una vez más está, eh, vivimos en una casa tan diversa nosotros porque hay un zapoteco del Barradas y el, el de nosotros, ¿no? Y que no nos entendemos absolutamente nada, es, es, es muy difícil, pero hay muchos, um, hay como todo este nuevo movimiento de los jóvenes reaprender el idioma. Y creo que estamos en una muy buena etapa porque todavía habemos los que los hablamos, todavía existen los abuelitos um, que, y mucha, muchos de ellos lo entienden, muchos de ellos lo entienden y, y ahí van. Y creo que es, uh, uh, en los Bender pues yo diría que en Los Ángeles fueron los primeros en, en iniciar este proyecto de rescate de la lengua, ¿no? Nosotros empezamos um, a escuchar a Martín Marcial de Yate y era como, wow, era mi papá uh, lo escuchaba todo el día, ya los niños estaban cansados, no más Martín Marcial, pero ahora regresando a, a como... Volviendo a esa época que Martín Marcial apareció con sus CDs. Wow, esa es una persona que ayuda al rescate de la lengua, inconscientemente a lo mejor, ¿no? Pero todos los jóvenes aquí que, pues, en una parranda, en una fiesta del pueblo, pues, tiene que alguien cantar las canciones de Martín Marcial, ¿no? No, bichere, ah, no, entonces son como eh, ese movimiento de Martín Marcial, ¿no? Um, tiene un impacto en nosotros con los migrantes, de, de tener música en nuestro propio idioma, empezó el compañero Seferino a cantar el Deyate, empezaron otros y entonces nosotros estamos en un paisano que se llama Filemón Beltrán, que también canta um, y tiene un hermano aquí que tiene una radio que se llama uh, Radio Cantautor um, Adrián Beltrán, tiene un montón de seguidores, sus programas son en Zapoteco, canta música en Zapoteco. Creo que todo eso influye a que haya un movimiento de rescate del idioma. Nosotros empezamos con, con Filemón, trayendo a Filemón aquí, por cierto, de, um, de cantar el idioma, de decir poemas en Zapoteco. Y creo que eso ha inspirado a, a, a muchos de los jóvenes de reaprender y algunos de seguir hablando y ahora de enseñar a los niños, ¿no? de eh, El zapoteco ronker, pero creo que Martín Marcial, um, ¿nunca lo he conocido? Uh, uh, sí, claro, eh, Martín Marcial es un clásico en, en la sierra, sobre todo, ¿no? Eh, igual yo, yo crecí eh, con mis papás escuchando a Martín Marcial y soy súper fan de él. Sí, yo soy súper fan de, de, de Martín Marcial. Nunca lo, lo he conocido en persona, pero pues parte de, de, de, de cuando él nace, pues mi papá lo escuchaba todos los días. Eh, creo que el grupo Ciclón también influyó mucho, que, que al, en algunas canciones eran en zapoteco. Y creo que hubo todo un movimiento de canciones zapotecos de la sierra, ¿no? Entonces creo que eso hizo que nosotros amáramos más el idioma, porque de pronto es tu idioma en en un CD como que te da este empoderamiento que, que, que el idioma vale mucho, ¿no? Entonces creo que hasta mi hija escucha a Martín Marcial, ¿no? Empieza a, a entender, a, pero pues sí, Martín Marcial es clásico, o sea, no puedes tener una fiesta y no escuchar a Martín Marcial. Eso es como que... Sí, Martín Marcial es un ícono para los serranos, ¿no? Y yo soy suiza, no lo entiendo al 100 en sus, sus canciones, pero... Conozco bien las tonadas, ¿no? La, la melodía de sus canciones, las, las ubico súper bien. Y pues eh, eh, veo sus, sus, sus videos en YouTube y todo eso. Entonces, este... Pues eso es, una, eso es uno de los personajes que han contribuido mucho a fortalecer y a revalorar el idioma, ¿no? Ah, no, sí. Es que eh, para, eh, para nosotros... Eh, bueno, antes, cuando... Hace muchos años... Por ejemplo, en los 80 yo no escuchaba a la gente que hablara zapoteco en el autobús. Um, en estos últimos recientes, pues sí, es, escuchabas ahí um, a la gente hablar en su celular, el zapoteco tranquilamente, usar su vestimenta. Eso no se estaba dando en los 80 y yo creo que parte de, del trabajo de las asociaciones de oriundos como le llaman los académicos ha, ha contribuido a mantener la identidad, a mantener el idioma y claro nos enfrentamos a los retos que hay aquí en la ciudad de, que es difícil mantenerlo pero se está haciendo el intento y con el frente te digo que fuimos los primeros como en mover esto, este movimiento de los serranos de, de traer a Filemón de tener poemas en Zapoteco um, de escuchar a Martín Marcial y creo que eso crea un precedente que ahorita hay todo un movimiento aquí, ¿no? Ah, pero hay pueblos que están reaprendiendo el idioma. Ah, entonces creo que es, la contribución de Martín Marcial es muy clara en, el, en, en que sobreviva la lengua aquí en, en, en Los Ángeles. Sí, Martín Marcial es un, un personaje súper interesante y un músico muy bueno, muy respetado y muy querido en la región, ¿no? Entonces, este pues sus canciones también nos, nos ayudan mucho a pensar en nuestra lengua y en nuestra cultura, ¿no? Este, a mí me encanta caminos Correcaminos. Correcaminos, sí, sí, es una la, de las más conocidas. Sí, Ajá.